Una tercera cuestión que yo creo que también persiguen eh, los capitalistas cuando invierten en nuevas formas de producción para aumentar la productividad es abaratar el precio de sus productos para desplazar, para desplazar a toda la competencia, eh, lo cual nos, nos invita a un mundo absolutamente eh, insostenible en el que podemos consumir algunas cosas que hace años pensábamos que no íbamos a poder hacerla de manera generalizada, pero que cada día nos hace un poquito más esclavos.